Realmente no podemos contribuir todavía al aglomeramiento de personas. Eh, además, eh, causa esa agenda de nuestra voluntad nos impidió realmente poder trasladarnos a la ciudad de Santiago. Eh, a lo mejor más adelante, en el transcurso del programa, podemos comunicarnos con la pastora eh, Reina para que nos hable ¿no? de, del estado de salud, que es lo más importante eh, del pastor. Eh, yo hablaba con ella ayer, casualmente, eh, antes de salir. Eh, hacia la República Dominicana y la fe son personas de fe y realmente aunque los médicos en la ciudad de Nueva York lo desahuciaran ya eh, o sea, dijeran que no había nada que hacer con un cáncer terminal que tiene, pero el Papa Dios es el último que tiene la palabra y la fe mueve montaña eh, y, y, y si, tú, eh, si, si tu fe es del tamaño de un granito de mostaza tú puedes mover una montaña entonces, eh, por eso digo que eh, incluso eh, la fe católica no está de acuerdo con la eh, eh, estanasia, eh, el término, eh, donde eh, prácticamente cuando una persona está en un estado ya eh, crítico de salud eh, y está conectado a algún tipo de máquina que le sostiene la vida, pues eh, puede optar por desconectarlo, prácticamente una muerte eh, programada. Y, y uno, realmente Dios es que tiene que quitarte el último aliento de vida Ningún ser humano, ni siquiera uno mismo Tiene esa, aunque tiene el libre albedrío eh, Tiene esa potestad de quitarse la vida Eso va en contra a la creencia y la fe eh, a, divina eh, de Dios Y a propósito de, de la fe Nosotros queremos unirnos al dolor de la familia de Richard Señor director, si tiene por ahí la imagen número 6 Richard es un amigo que lamentablemente eh, perdió la vida este fin de semana y nosotros nos unimos al, lo, al dolor porque en lo personal lo conocimos, lo tratamos desde hace muchos años, eh, amigo, eh, siempre estaba, eh, iba a visitar mi oficina o a veces eh, aquí cerca de, de, de, del estudio del canal 10 de Telenor. Tenemos la imagen ahí, señor director, la número 6 eh, de nuestro amigo Richard quien perdió la vida, y nos gustaría colocar la imagen para las personas que lo conocieron. Es una persona muy conocida, es una persona eh, muy, muy conocida aquí en la ciudad de San Francisco de Macorís. ¿No tenemos la imagen, señor director? La número 6. ¿Eh? No, hágame señas, si la tenemos o no. No, no la tenemos. ¿Eh? Parece que no. bueno eh, Lamentamos la muerte de Richard. Eh, se, no sé el apellido, no, no, nunca me aprendió su apellido, pero queremos colocar la imagen para que la gente sepa de quién le estamos hablando, porque a Richa hay muchísimos, ahí está, gracias señor director, ahí está ese Rich, eh, que muchos lo conocen, sí, mucha gente, amiga de mucha gente, una persona muy agradable, muy servicial, eh, últimamente estaba padeciendo de, de quebranto de salud, que parece que lo llevaron a, a la muerte, es eh, muy lamentable. Eh, no sé si tú lo llegaste a ver, Veloz. Él llegó ahí a la oficina y también a compartir con nosotros. Sí, sí, recuerdo su cara. Sí, es lamentable. Mira, eh, una noticia eh, que ha conternado en la mañana de hoy lunes, comenzando la semana, Veloz, es la muerte de una joven eh, en la mañana de hoy eh, que laboraba en la eh, residencial Nestalí Tengo entendido que era asistente del empresario inmobiliario Nestali Mena. Eh, ella se trasladaba a su trabajo cuando fue impactada eh, con, varia, con varios proyectiles eh, que le hicieron desde un vehículo en movimiento, y lleva en su pasola y lamentablemente perdió la vida. Desconocido hasta, hasta el momento, a bordo de un carro, ultimaron de un disparo a la mujer, a una mujer de la salida a Santo Domingo, cuando esta se dirigía a su trabajo en la urbanización Nestali 3 de esta ciudad de San Francisco de Macorís. La auxilia fue identificada como Sifora Johanka Rosario Ten, conocida como Suri, que recibió un impacto de bala vale en la cabeza cuando transitaba en una pasola frente a la zona franca de esta ciudad. Los de desconocidos al cometer el hecho emprendiendo la huida con vestido desconocido. La joven Rosario Ten trabajaba como secretaria eh, de la mencionada organización al momento del homicidio, se dirigida a su trabajo. Miren, este crimen trae mucha conjetura. Ustedes saben que el empresario Nestalí Mena, eh, el año pasado, tuvo problemas económicos y financieros con su empresa residencial Nestalí, donde eh, hasta donde nos llega la información, tenía problemas de deudas eh, con algunos acreedores, y este tuvo que prácticamente abandonar eh, su residencia y sus hábitos de trabajo. Eh, hasta la fecha de hoy se des desconoce dónde está Néstor y pero sí sabemos que ha estado en contacto con sus acreedores y ha estado haciendo algún tipo de acuerdo de pago y le ha estado pagando. Pero este asesinato de esta joven, que hasta donde tenemos la información, eh, recordemos que esta noticia está en desarrollo, laboraba con limena era secretaria en limena No tengo el dato confirmado, sí, de que ella laboraba en limena no sabemos si era la secretaria personal o asistente o se encargaba de la limpieza, no tenemos el dato. Y no queremos tampoco eh, especular, pero trae, trae a colación el tema de la situación económica del empresario inmobiliario Néstorimena, nuestro amigo, que lo conocemos desde hace muchos años, e incluso eh, en su momento lamentamos la situación económica por la que está atravesando. Él no es el primero. Hay muchos empresarios inmobiliarios que lamentablemente eh, han eh, hecho malos negocios y han quebrado. Eh, hay varios que podemos mencionar. Eh, el caso de, de Rafelitín Pantaleón, Rafael Pantaleón, el abogado que hasta ahora se desconoce su paradero está el caso del abogado eh, Washington Espino está el mismo caso de Nesta Limena y, y entre esos casos estamos hablando de más de mil millones de pesos que se han eh, de una forma u otra eh, manejado en este eh, negocio inmobiliario que muchas veces eh, acreedores terminan eh, en la quiebra y, y muchos eh, eh, inversionistas que compran su apartamento, su terreno pues quedan en el aire en el caso de Natalí sí puedo decir que conozco uno de sus abogados y, y, y me ha dicho que están en negociaciones de acuerdos de pagos y de solucionar el problema económico con, con sus acreedores. Así que vamos a investigar más a fondo qué ha sucedido porque esto la, en medio de tantas noticias eh, tristes que han enlutado la sociedad dominicana y nuestra provincia de Duarte te, levantarse un domingo un lunes perdón con esta noticia, pues trae mucha, mucha pena más de la que se está viviendo. Y esta joven que lamentablemente eh, perdió la vida, hay que investigar, vamos a esperar que la policía eh, llegue a, a, a, al final de esta investigación, de este asesinato, a ver cuáles fueron las causas. ¿Eh? Eso es lo importante y no podemos especular. Sí, trae a colación el tema... De Nestle, pero eso hasta ahora no tiene una cosa que ver con la otra. Hasta que la policía investigue la causa de la muerte y por qué fue asesinada de varios disparos, impacto de bala, en la cabeza de esta joven, que lamentamos y nos unimos a este dolor que, que embarga a la familia de esa jovencita. De verdad, es eh, muy penoso una joven que vaya a trasladarse a su trabajo eh, muera de esta forma. Es penoso, peloso. Sí, mira, definitivamente hay, hay que investigar lo que dices, muy penoso y más en esta circunstancia donde quizás no se pueda dar la despedida correcta a nuestros seres queridos. Eh, Roberto, eh, mira, el día de ayer, como comentábamos en un inicio, se tomaron nuevas medidas en torno a la situación por la cual pasa el mundo entero, situación que no ha sido discriminatoria para nuestro país, República Dominicana. Eh, voy a leer brevemente un resumen de la, del nuevo accionar al cual nos enfrentamos. Eh, el presidente duró un aproximado de 35 minutos en su discurso como comentaba a un inicio en medio de mucha presión de los distintos sectores empresariales obviamente pues por la agonía que se tiene en torno a, a la economía vamos a empezar a leer eh, la fase de desescalada que comienza a partir de este miércoles 20 de mayo son las siguientes las micro y pequeñas empresas pueden trabajar con no más del 50% de sus empleados las, empre las empresas medianas y grandes deberán operar con no más del 25% de sus empleados. El sí, sector público eh, veloz, comenzará eh, eh, a laborar eh, veloz, con el 50% del personal. Sí, veloz, escúchame, vamos a dejarlo uh -huh. para la segunda hora porque ahora tenemos que irnos a una pausa para conectar con el presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes Iván García, que está pautado para esta hora. También tenemos que desconectarnos con Canal América en los Estados Unidos que está conectado hasta la Unión de la luego de